¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy Como ven, pues estoy grabando un video después de otro Porque ya tenía unos temas planeados Entonces pues, obviamente, pues iba a grabar uno después del otro Para tenerles videitos listos para todo el fin de semana Porque justamente mientras ustedes estén viendo este video Yo me encuentro en Ciudad de México Así que, eh, pues por eso, les quiero dejar como videos listos Mientras yo estoy por allá, entonces si me quieren seguir por Instagram y así para ver lo que ando haciendo, porque voy a ver muchas cosas como del Día de Muertos y así, pues me pueden seguir por aquí. Aquí van a estar apareciendo mis redes, Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, ¿ok? Entonces, bueno, por ahí los espero. Pero el día de hoy les traigo un caso que, híjole, eh, no me sorprendería que este tipo de casos, este tipo como de acontecimientos que pasan, obviamente, de repente, sean silenciados por no sé si decir los gobiernos, pero gente como de, ya saben, como de más alto nivel, que tengan una jerarquía en la sociedad muy, muy arriba, donde ellos controlan este tipo de avistamientos, donde ellos saben cosas que a lo mejor nosotros nunca vamos a saber. Y este caso no es la excepción, ¿ok? pasó Así que el día de hoy les voy a contar todo sobre el caso de Andrew eh, Dawson. Entonces, bueno... Pónganse cómodos y eh, cuéntenme si ustedes han visto algo así extraño. Pero bueno, ahora con las redes es lógico que todo se haga como más viral así en segundos que antes. O sea, cuando yo era chica, apenas llevaba. Bueno, no, o sea, apenas ya, teníamos teléfono celular y así como que la televisión. Pero si algo pasaba en China, obviamente nosotros nos tardábamos dos, tres meses en enterarnos. No que ahora es así. Que al segundo que pasó, nosotros ya lo vimos. Entonces. Es ahí cuando pasan este tipo de cosas. Pero bueno, ¿qué les parece si sí, comenzamos ya con este video? Ok, entonces, eh, esta persona en TikTok se tiene como Andrew Dawson, ok? Y he publicado videos normales, o sea, eh, las visitas de sus otros videos eran de que 200, 1000, así como una persona normal que abre su TikTok para subir videos, así X, ¿sí me entienden? O sea, normal. Él eh, vive en lo que es eh, Canadá, en Alberta, Alberta, Canadá, Al Alberta, Canadá, y bueno, en esa zona donde él vive hay muchas montañas, mucha nieve y demás, y es cuando capta una cosa. Un día iban su amigo y él, mi computadora se movió sola, qué terror, pero bueno, eh, un día iban su amigo y él, así como que en la carretera, cuando notan algo en una montaña. Ahora quiero que noten. Ahorita les voy a poner el video, pero quiero que noten la distancia enorme que hay entre donde ellos están grabando hasta el punto en donde le hizo suma el teléfono lo más que pudo para captar lo que hay en la montaña. Así que vamos primero a ver ese video. ¿Qué es? Es una persona, No oh, seriously pull over, pull over. No. It's a person standing there. No, it's not! Dude, have you seen what I've seen right now? <gasps> <laughs> O sea, es increíble la distancia de, de donde están hasta el pico de la, de la montaña donde está esa cosa parada. Obviamente, pues estamos hablando de que si se ve así de bien es porque es una cosa gigante, ¿no? O sea, para tú poderla ver desde acá tiene que ser una cosa enorme porque se veía perfecto. Entonces, eh, él dice así como de que, oigan, pues es que, o sea, ese video le explotó. Obviamente tiene como 2 millones de, de visualizaciones ese video. Y él dice, oigan, pues es que eh, ya nos pudimos parar y demás. Pero no se preocupen que aquí, y pues muestren algún punto que tiene la montaña ahí cerquita. O sea, bueno, no cerquita, pues, pero el que está ahí mismo donde él vive. Eh, voy a ir a acercarme a ver qué pasa y demás. Entonces, bueno, aquí ocurre algo extraño, ¿ok? Primero que nada, cuando se va acercando, hace zoom al mismo punto donde estaba esa cosa. Y ya no se ve nada. O sea, están de acuerdo que, ok... Él se confundió y es una construcción, pues no se va a ir de un día para otro, ¿verdad? Y, y tiene que ser como un edificio alto para que se vea así y pues no era como una persona, tenía silueta de persona. Y pues ya no estaba, entonces él dice, a ver, pues me voy a acercar, voy a tratar de subir, pues para ver más o menos, o sea, pues si hay algo, ¿verdad? Entonces él comenta, oigan... Eh, ya no pude hacer nada porque justo cuando me iba subiendo apareció un coche negro y me dijeron que me tenía que dar la media vuelta e irme, así, tal cual, o sea, nada de este, no estás aquí traspasando ya, o sea, por aquí no es el camino y te tienes que regresar y pues que él se regresó, dice, no estaba grabando sinceramente, pero voy a ir mañana, me voy a despertar más temprano y así para eh, poder subir y ahora sí, si están estos tipos de nuevo, pues lograrlos grabar, entonces ahí se ve que se sube, va con su perro y todo pues para ir a explorar la montaña, cuando, eh, o sea, todavía era de noche y demás, y ya cuando se ve que ya está como que ya está en la terracería, de que ahora sí ya es la montaña, así tal cual, dice, aquí están otra vez. Y se escucha eh, perfecto cuando se acerca, o sea, lo paran, ¿no? Ahí a medio camino, lo paran y le dicen, o sea, se acerca una persona que tiene un, pues, un tono de voz como muy autoritario, así como, y le dice... ¿Sabes qué? Este, camino equivocado, amigo. Tienes que darte la vuelta. Y él así de que, ¿por qué? ¿Es en serio? Sí, date la vuelta. O sea, no hay opción, no hay camino al diálogo, no hay de que, oye, ¿qué vas a hacer? este ¿Vas a explorar, subir la montaña? No. Camino equivocado y regresate, No hay de otra. Y él así de que, ok, o sea, está bien. Pues uno realmente nunca sabe con qué persona se va a topar. Entonces él se regresa y hasta dice, ay, o sea, esto estuvo bien raro. Hay un par de videos después donde él enseña así como de que miren, no sé qué. De hecho, hay uno muy importante en esta como, ya saben, timeline de, de estos videos. Donde se ve que después de que él va y descubre esto y se sube el video, hay helicópteros dando vueltas por las montañas. O sea, y es así de que ¿qué están buscando? O sea, no no entiendo. Total, llega un punto en el que él saca un video, o sea, dejó de subir... Videos mucho tiempo, entonces la gente estaba preocupada así de que oye desapareciste, te desaparecieron, ¿qué pasó? Ya que el último video que subió antes de desaparecer fue que él grabase afuera de su casa y se ve que está el mismo coche negro eh, pero afuera de su casa Es decir, el mismo coche de donde salió la persona a decirle camino equivocado, regrésate, es la misma persona que está afuera de su casa Ahí deja de subir videos Pasa mucho tiempo y después sube uno donde le pone update, o sea, es decir, actualización Se ve nervioso, él voltea y voltea hacia un lado como si estuviera siguiendo a lo mejor alguna línea Ya saben, o sea, como si alguien estuviera diciendo qué decidí hacer Entonces está así como que nervioso con las manos en, en las bolsas de los pantalones, así como que voltea y voltea Y está diciendo, ay chicos, eh, perdónenme que no he subido videos, eh, he estado ocupado con, con cosas de la vida y nada más les quería decir que pues que todo el caso fue falso y eh, todo está hecho para entretener y pues ya eso es todo lo que les puedo decir así que pues lamento decepcionarlos pero sí todo es falso entonces aquí la gente le dijo ah, ah, a ti te están obligando a decir que es falso y es aquí donde entra lo que les dije al principio ¿Cuántos casos no habrá de este estilo que alguien descubre algo extraño y lo silencian? ¿O lo desaparecen? Porque pues así pasa. Y no solamente con criaturas extrañas, o sea, algún descubrimiento importante para el mundo y demás, este tipo de cosas sí pasan, lo pueden googlear y pueden encontrar un montón de casos de que descubrió la enfermedad, digo, descubrió la cura para tal enfermedad, desaparece. Que no sé qué, muere. O sea, sí, todo misteriosamente. Entonces dicen, esta es otra, de que sí descubrió algo y lo silenciaron. Entonces pasan un par de videos y él sube uno, que es el último que ha subido, donde dice, no, me pueden silenciar tanto tiempo, o sea, no pueden, ya estoy harto, no sé qué. Y eh, enseña que en su casa ya está, recortó un pedacito de su persiana que da... La ventana hacia la calle Como para de ahí estar él revisando Si efectivamente lo, lo siguen Pues acosando Quien sea que lo esté vigilando Quien sea que se haya dado cuenta que fue él Precisamente que subió este video eh, Todos sus videos siguen arriba Obviamente, les digo Pero este fue el último video que subió O sea, de repente digo Bueno, si hubiera sido una historia que efectivamente Hubiera sido falsa, yo creo que después hubiera seguido Con sus videos normales, pero no Fue el último video que subió Primero sube el de update, que dice, es que todo fue falso. Pasa un tiempo considerable y después él sale a decir, ya no pueden silenciarme más. O sea, no me pueden silenciar por siempre y después desaparece. ¿Qué le habrá pasado? Habrá sido, o sea, de que de verdad sí le hicieron algo o una historia falsa o no sé. Pero se me hace como mucha... Mmm, muy complicado... Que haya sido editado eso de que está la cosita ahí en la, en la montaña esa. Pero bueno. ¿Ustedes qué opinan de este caso? Les digo, está, está interesante. Está como que te deja todo consternado sobre esto. Pero no sé. ¿Ustedes qué opinan? ¿Habían visto este video? ¿Habían sabido de este caso? ¿Han visto cosas así extrañas? Eh, en los comentarios... Ahorita los tenía todos desactivados. Todos. No puedes ver ni uno. Pero por ahí vi... Uno que decía, así como que de una persona que reaccionó a ese caso, que decía que hubo una persona mexicana que captó algo parecido, pero también lo silenciaron. O sea, no, pero de este, de este lado de México no se sabe ni el nombre ni nada. O sea, pero que había visto algo muy muy parecido a esto. También lo había postado en redes y curiosamente desapareció después. Así que, pues díganme en los comentarios ustedes qué opinan. Si está extraño, perturbador. Pero, sinceramente, yo no me cierro a la idea de que allá afuera hay cosas que nosotros desconocemos. O sea, no sé. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan al respecto? Y bueno, fantasmitas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y pues nos vemos al siguiente. Les mando mil besos.